Como podemos ver en, en este vídeo, pues navegamos a través de nuestra organización, nuestra estructura, una región, eh, un site, eh, un building, una planta, eh, un data center. En este caso vamos a seleccionar una visual de, de un pop que tenemos en este data center. Y vemos que desde ITRAS eh, se eh, modela el 3D eh, con una renderización completa en 360 grados. Vemos todas las características del pod, así como sus activos, la parte de alimentación. Vamos a ir a un activo concreto, un activo extraño, como es este Playas que estamos viendo de, de Google en el cual eh, también eh, se modela la parte tridimensional de todos y cada uno de los componentes que, que estamos viendo. Realmente tenemos una solución que, más allá del modelo visual, lo que va a pretender es que tengamos una compresión global del tacente. Es llegar a un clic, a un servidor, sacar un cuadro de mando, tener datos en tiempo real de cuál es su estado, su temperatura, sus activos, etc.